Hola amigos, amigas, bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a hablar del control parental de Microsoft Es muy sencillo, simplemente deben entrar a, con la cuenta de Microsoft a ese link Crean un grupo familiar, allí pues va a haber un organizador y eh, ingresan eh, los correos de sus hijos y de las personas que van a tener allí entonces, en este caso aquí tengo Juan José, lo, lo agregué. Y pues vamos a ver cuáles son las opciones que nos brindan eh, Microsoft para el control parental de nuestros hijos. Entonces, eh, la, vamos a ir a, a la primera. La primera que vamos a explorar se llama Actividad. Entonces, aquí en Actividad vamos a encontrar... Entonces, las actividades que él tenga, en este caso, como apenas también la estoy explorando y la cree, entonces hay que enlazarla, ¿cierto? En estos momentos, eh, aquí me aparecería las horas de búsqueda, los sitios, toda la información de él, ¿sí? Eh, de hoy, y así podría ir pues, poniendo eh, las fechas. Segundo, tendría aquí el tiempo en pantalla, aquí hay que activarlo y puedo determinar cuánto tiempo eh, ellos van a estar en conexión y para que se les bloquee cierto tiempo bloqueado tiempo de pantalla Aquí puedo determinar entre 12 horas o que esté bloqueado completamente ese es el tiempo 30 minutos ok ok bueno ese es el, tem el tema del tiempo en pantalla es muy fácil de utilizar tanto para windows como la EdBus. Eh, seguimos entonces con límite de aplicaciones y juegos Aquí yo puedo determinar que de acuerdo Si en, el, en la consola de bats o en, en el dispositivo Android O en Windows ¿sí? Y puedo agregar los dispositivos Y eh, límites de aplicación y juegos en esos dispositivos Entonces simplemente pues eh, se van yendo por la ruta que les plantean aquí ¿sí? y van a, van a agregar los, los equipos y viene aquí el tema de la restricción de contenidos cierto cualquier edad aquí puedo eh, restringir eh, de acuerdo a la edad de 11 años y aquí puedo eh, restringir de una manera específica también o aquí en el tema de los eh, buscadores navegadores web, ¿cierto? Aquí puedo agregar sitios permitidos o sitios bloqueados desde acá al más. Simplemente pongo la URL del sitio aquí y listo. Ese es el tema de restricción de, de contenidos. Y bueno, pues ahorita, ahorita el tema de los gastos, porque muchos... Eh, logran acceder a la información eh, de las tarjetas de los padres, pues aquí puedo controlar un poco esta parte. Y la función de encuentro a mi hijo es eh, para a través de la ubicación GPS puedan, poder ubicarlo, ¿cierto? A través de, de, del, del tema de laborel y todo eso. Entonces ahí está. ¿Cierto? Bueno, esto es básicamente el control de seguridad de Microsoft, muy sencillo, muy fácil, es cuestión de ir enlazando, como les mostraba, ir enlazando aquí, pesten de aquí la configuración, cuentas, familia de otras personas, en tu familia, seleccionar miembro de la familia y a continuación permitir, ¿Listo? Y ahí se va a agregar este dispositivo acá, Listo, no espero que sea de mucha utilidad y bueno, de protección también para tus hijos y mucho cuidado.